cuando empezamos a observar los juicios de valor es que vamos a empezar a entrenar la percepción de qué se trata todo esto la relación con el doble cuántico conocernos en otro estado en otro espacio tiempo manifestar nuestra propia realidad acorde a nuestra esencia todo va de entrenar la percepción o sea cómo percibimos la realidad es cómo se nos va a manifestar si entrenamos cómo o ¿Qué significado le damos a la interpretación de la realidad? Estamos entrenando nuestra percepción. Porque entonces yo, de repente, viene una persona y me hace un chiste irónico, o sea, me dice algo eh, irónicamente, si yo lo interpreto como que se está riendo de mí, me voy a sentir mal, lo voy a tomar a mal, y eso va a tener en mí una repercusión a nivel de emoción negativa. Pero si yo esa interpretación de lo que percibo, de lo que me dice esa persona, la interpreta, como, lo interpreto por ejemplo como, me lo está diciendo, pero yo no le pongo carga. No sé si me lo está diciendo irónicamente, si me lo está diciendo para agredirme, o si me lo está diciendo en chiste, o si me lo está diciendo en serio, por si acaso no interpreto. Percibo y no juzgo, no le pongo juicio de valor. No saben... ¿Cómo? Esto les va a cambiar totalmente las relaciones interpersonales. Les va a reducir la cantidad de conflictos que tienen. Es automático. Realmente, si lo prueban, se van a dar cuenta. Entonces, si ustedes pueden empezar de a poco a entrenar la percepción para que cuando perciben una situación, no poner juicios de valor, entonces se les va a mutar muy rápidamente las relaciones interpersonales, la manifestación de la realidad, las emociones, porque estamos hablando de un nivel superior de creación de realidad, o sea, un nivel más abstracto que tiene después una consecuencia en lo concreto. Entonces, es muy importante y lo van a ver de Garnier, lo van a ver en un montón de prácticas que tienen que ver con esto de cómo mejorar mi realidad. Bueno, van a ver que todas proponen el tema de considerar los juicios y desde algunas ramas del coaching en el pasado, se jugaban a cambiar algunos juicios por otros. Y esto no, esto no lo vamos a hacer. Porque entonces ahí lo que estaría pasando, fíjense, es estaríamos, miren lo que estaría pasando, estaríamos de nuevo cambiando un valor, no sé si ven mi flechita, positivo, por un valor negativo o un valor negativo por un valor positivo. Entonces, por ejemplo, si yo me aburro, me voy a poner actividades que me gusten para no aburrirme. Siempre que creo un positivo, va a crearse un negativo en mi inconsciente. Siempre que creo un, in, un in negativo en mi consciente va a crearse un positivo en el inconsciente. Entonces, ni una menos, por ejemplo, o no a la guerra, como ya vimos la vez pasada implica que yo tengo que admitir que hay guerra para poder después oponerme o que hay violencia para poder oponerme a la violencia entonces el tema de los juicios de valor ¿por qué le estoy dando tanto lugar? porque es fundamental ¿y qué hago cuando me doy cuenta que estoy teniendo juicios de valor? los suelto ¿qué quiere decir soltarlos? los observo y los dejo pasar los observo y los dejo pasar o sea, lo que voy a hacer es como hacen en yoga por ejemplo que dicen que todos estos pensamientos pasen como nubecitas? Porque si yo me quedo rumiando o pensando algo, es cristalizar, es cristalizarlo, es bajarle la velocidad a la onda y que luego esto empiece a tener eventualmente una repercusión emocional o química. Pero se van a dar cuenta que uno de los síntomas de empezar a hacer derivaciones nocturnas y luego diurnas es que vamos a vivir más livianos. Vamos a sentirnos como más ágiles, más livianos. Lo recibí de ayer de una de las chicas de, de un grupo que tengo los jueves, que me decía, vivo más liviana. Vivo más liviana justamente porque no sostengo cargas. Y los juicios de valor, como bien lo dice la, la palabra valor, tienen una carga, o positiva o negativa. Si yo, por ejemplo, para autovalorarme, me estoy diciendo qué inteligente que soy, qué bárbara que soy, o porque me lo dijo mi madre, me lo dijo mi familia, o porque yo me lo impongo para poder subirme a autoestima, también estoy poniendo carga. Porque si ese juicio de valor lo relaciono con mi identidad, por ejemplo, mi identidad tiene que ver con ser una persona tesonera, fuerte, eh, inteligente. ¿Qué pasa el día que se me enfermó alguien de la familia no? y yo digo... Eh, sí o sí, me voy a hacer cargo y la voy a cuidar porque yo tengo un... no sé, porque yo soy una persona solidaria y además soy fuerte y me voy a bancar todo y después me termino enfermando. Porque mi identidad no se permite salir de ese juicio de autovaloración. Entonces, sea positivo o sea negativo, la idea acá justamente es que nuestra identidad sea más funcional, ¿sí? más operativa... Y menos cristalizada, menos rígida. Y eso les va a ocurrir naturalmente. Yo se los estoy diciendo en teoría, puede sonar raro. Pero es lo que empieza a ocurrir. De repente un día se van a preguntar, ¿y yo quién soy? Sí, ¿cómo conectar con el doble cuántico? Uy, esto es algo que, uy, uh, ¿cómo cuesta? Conectar con el doble cuántico es simplemente empezar a estar conscientes que lo, que lo tenemos, que funcionamos, que es nuestro otro yo. Que existimos en esa velocidad. Es eso nada más. Es en mi plano lento empiezo a ser más consciente que también tengo un plano más veloz que está permanentemente escaneando la realidad y trayéndome respuestas para equilibrarme. Las respuestas que me trae pueden ser del pasado o del futuro. Si esto lo hacemos cada vez más consciente y lo hacemos durante el día, nuestro día, nuestra vida se convierte en una meditación. ¿Y por qué? Se convierte en una meditación porque vamos a estar permanentemente referenciándonos ¿no? a nuestro ser original, para que nos alinee nuestro doble con nuestro cuerpo biológico, con nuestro receptor más lento. Y ahora vamos a hacer un dibujito para que entiendan cómo es este movimiento que lo hacemos cada vez que derivamos al doble, y que el doble tiene también en cuenta que viene de una velocidad o de un punto de origen. Entonces, simplemente conectar con el doble es tener conciencia que tenemos un doble conciencia en plano lento ¿cómo salir de programas de pasado, programas de supervivencia o programas que se repiten referenciándonos al doble al, al origen, referenciarse al origen es simplemente tener en cuenta que venimos de un origen, de una fuente, de un punto de vacío de la nada, como lo quieran llamar, sugerencia mía como les dije a todos en los audios rebautícenlo eh, y un tema importante para los que tienen una relación muy eh, eh, fuerte con lo religioso es reconfigurar también la noción de Dios.